Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix. Me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Y hoy es un día espectacular, claro, la temperatura del agua, del mar es de 12 grados. Pero tenemos olas bajas, tenemos olas de 50 centímetros de altura. Ideal para viento en popa, ideal para navegar. Pero como yo el barco, el velero, no lo tengo... Me voy a ir con mi amigo Eduardo Rocco, a quien le damos la bienvenida a la tarde del Magazine. Hola Edu, ¿cómo va? Bien, Cari, muy bien. Gracias a Dios, todo lindo, el tiempo espectacular. Se nos viene la primavera, así que aprovechemos y empecemos a navegar. Tal cual, me encantó esta imagen que posteaste ahora. La verdad que ver un amanecer. Eh, así en el mar, en un velero es lo más. Yo te digo que ya estoy invitada. No sé si vos me vas a invitar, yo me invité sola. Sí, por supuesto que sí, Cari. Eh, bueno, es, es hay que esperar gran... que nos, nos hagan el puerto acá en Pinamar, ¿eh, Edu. Sí, sí. Primero hay que esperar que nos dejen salir a navegar, porque todavía no conseguimos eso. estamos Ayer hubo una reunión grande en San Isidro y la zona de Tigre, aquí donde están todos los clubes. Eh, sí peticionando para que liberen la navegación, eh, porque muchas cosas eh, como, viste, no se entienden. Se puede estar sentado en un barco cuatro personas juntas, y no se puede estar sentado al aire libre en un barco, cuatro personas. O sea que... Claro, medio, la verdad que si ya convivís, si <risa> vas con tu señora, eh, tu hijo va a navegar, que estás solo en el barco y en, en el alta mar, en el río. Ponele en el medio del río, ¿qué va a pasar? Nada, se si ya convivís. Es eh, bueno, ¿viste cómo son las, las normas hoy? Bueno, Todavía no hemos conseguido poder salir a navegar, así que ya llevo seis meses en puerto, porque empecé antes porque el barco estaba en mantenimiento para prepararlo para el año este, nosotros corremos regata, entonces en la época de diciembre y enero, eh, no, noviembre, diciembre y principio de enero, el barco generalmente está haciendo mantenimiento para, para después durante todo el año tenerlo alistado para poder correr. Claro. Así que ya llevamos desde eh, fines de noviembre sin navegar, 200 y demasiado. Un montón, un montón. Me imagino, montón. me imagino ya como el cuerpo, ¿no? Te está pidiendo <risa> a navegar. Pero bueno, y más en esta época, que se viene la época linda para poder salir, ¿no? Sí, ni hablar, sí, viene la época espectacular. Bueno, Edu, contame el tema de hoy de Viento en Popa. El tema de hoy es el que quedó pendiente la semana pasada, que por problemas técnicos y sudestadas nos quedamos <ríe> sin internet. Tal Así cual. Que... Bueno, el, el tema es este, el relato de, de un viaje eh, muy gratificante, muy lindo, eh, que realizamos a, con un amigo. Eh, te, empiezo con el, con el tema, cómo nace todo esto. Tal um, cual lo, de, lo escuchamos, entonces algo que quedó pendiente en Viento en Popa, este relato tan importante, una historia real, un hecho real, de la voz y conducción de Eduardo Roca. Te escuchamos. Sí, el hecho nació eh, en un almuerzo de trabajo con, con un amigo, un día estábamos almorzando tranquilos y de, de golpe dijimos un día como hoy, así soleado, decimos, che, ¿qué estamos haciendo acá, laburando, como loco, corriendo? ¿Por qué no nos alquilamos un barco y nos vamos a navegar al Caribe, nos dejamos de jorobar de estar laburando todo el día? Y quedó ahí, la, terminamos de nos fuimos a la semana, me llama mi amigo y... Me dice, bueno, eh, tengo el barco. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo de qué te estoy hablando? De, de la conversación de la semana pasada. ¿No dijiste que querías ir a navegar? Sí. Bueno, ya tengo el barco. Ya averigué todo. Eh, alquilamos el barco y nos vamos a navegar. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Estoy segurísimo. Bueno, está bien. alquilamos ¿Cuándo es? Y empezamos a averiguar la fecha. Y se nos venían las fechas de los huracanes encima. Y se postergó. Eso se postergó, Digo, es una pena. Bueno, nos quedó la ilusión. A los cuatro meses viene mi amigo y me dice: Bueno, mira, ¿sabes qué? Como no pudimos ir, encontré un barco en Brasil, lo voy a comprar. estás seguro lo que estás diciendo? Sí, voy a comprar el barco en Brasil. Bueno, está bien, si vos decís eh, comprarlo. A los seis meses eh, teníamos programado ya el viaje, nos subimos al avión, nos fuimos a Brasil. Eh, con su esposa y yo con la mía, eh, llegamos a Brasil y fuimos a, a Cabedero, que eh, es cerca de Fortaleza, eh, a, a un club que se llama Yacaré. Llegamos ahí, eh, eh, vamos a ver el barco. El barco era un barco de 58 pies, un catamarán inmenso. Eh, cuatro camarotes, tres baños. Un... Pues un barco era Super barco. un velero no eh, ya tengo el barco un barquito el velerito. <risa> un salón gigante y dos motores eh, un bueno, barco yo cuando lo vi dije pero ¿vos estás seguro que nos vamos a ir con esto? sí sí sí dice esto ya está bueno vamos a, a ver al propietario eh, conseguimos hacer los papeles eh, porque justo llegamos un día que había tres días de feriados, entonces eh, no podíamos eh, realizar la compra, no podíamos eh, firmar los papeles, eh, un, tenía el, el dueño era francés, eh, que estaba viviendo en Brasil, había que ir al consulado de Francia para sellar los papeles, el cónsul estaba enfermo, un delirio, todo el trámite, un delirio. Terminamos eh, eh, sentados al lado de la cama del cónsul, el cónsul con el médico y el tipo firmándonos los papeles para poder, no, sí, Un delirio. Bueno, llegamos al, al. Volvimos al barco con todos los papeles, todo en regla, una alegría que nos iban. Y eh, subimos al barco, le, el, el dueño era que se iba a encargar de tener todas las provisiones, combustible y todo arriba del barco para que nosotros pudiéramos partir, y él nos iba a acompañar hasta Trinidad y Tobago, desde eh, Brasil, Fortaleza, hasta Trinidad y Tobago. Eh, conclusión, cuando llegamos al barco, ya había cobrado, por supuesto, el señor este, eh, no había nada, ni las provisiones, ni el combustible, ni nada. Entonces les decimos, que, que, que, que no, qué bueno, que ahora ya, ya viene la gente y pone. Al rato desapareció el antiguo propietario y nos quedamos solos. El tipo de, desapareció. Conclusión, empezamos a, a recabar información con la gente de ID Club, donde podíamos ir a comprar provisiones, tuvimos que alquilar un auto para ir a buscar provisiones en el supermercado que estaba lejos del club, eh, Ir a hacer combustible, que había que traer combustible en bidones porque ahí en el club no había combustible, todo un infierno. Estuvimos de eso trabajando para alistar el barco un día completo. Destruidos a la noche de, de, del cuarto día. ¿Fueron no, estafados porque este hombre los estafó entonces? Sí, en cierta manera sí, o sea, el barco sí. estaba, pero no había hecho todo lo que tenía que hacer decidimos este, salir al otro día ponemos los motores en marcha ponemos todo en marcha todo fantástico eh, empezamos a salir la salida es un río que tiene aproximadamente dos kilómetros dos kilómetros y media hasta la salida al mar había pirañas eh, no no <risa> sé, porque no nos <lo> metimos <risa> al río me <risa> decís sí, Brasil viste es algo no, ¿no? no. Imagínate, eh, un calor atroz, y, eh, yendo con bidones de un lado al otro. Bueno, Terminamos de cargar el, el combustible en el barco y de llenar los bidones que necesitábamos para, para la, la simuladura que teníamos por delante. Hacemos los dos kilómetros estos y se para uno de los motores. Se paró y no había forma de hacerlo arrancar. Damos la vuelta, llegamos al globo. El gasoil que nos habían vendido tenía agua. O sea, fuimos a una estación de servicio, pero estaba contaminado. Otra estafa más. Estaba contaminado con agua. Hubo que vaciar todos los tanques de vuelta, sacar el, el agua del gasoil, y a la estación de servicio, tirar eso en un lugar permitido. Perdimos otro día más. Volvimos a cargar el gasoil, repusimos todo y volvimos a salir salimos nuevamente contentos, está, ya teníamos absolutamente todo, ya está, toquemos madera, arranquemos, eh, deja de cargar un alternador, eh, el, eso, ese velero tenía un pack de baterías grandes, muy grandes, para abastecer iluminación y la electricidad para los instrumentos de navegación, y, y la radio y todo, eh, deja de generar energía, uno de los alternadores de uno de los motores. Si eran 20 días de navegación por delante, en el medio del mar, no podíamos salir así, sabiendo que no andaba. De vuelta para atrás. A buscar un mecánico que nos repare el alternador. Conclusión, terminamos comprando un alternador nuevo y per perdiendo otro día más. Ya estábamos, desde lo que iba a ser una salida de 15 días, ya llevábamos 8 días en Brasil. <risa> sí, claro. Con Imagínate. la compra, todo, ¿no? Y Imagínate. bueno, y esas son las cosas de, de comprar, ¿no? De estar seguro de lo que estás comprando, ¿no? Que también eso es importante, no es tan fácil decir, bueno, voy, te compro y todo anda perfecto y me voy a alta mar. No, no, no, no. Hay no, que probar, no, no. ustedes son los alocados. Vas <risa> bueno. allá en otro país y queriendo hacer un super viaje, ¿no? Con, a, con un barco que ni siquiera conocía. No, no lo conocíamos para nada, lo conocimos ahí, la, la tercera salida, que fue ya con, con el alternador funcionando y todo en marcha, eh, salimos. Eh, contentos, subimos las velas, la vela mayor de ese barco pesa 180 kilos, para que te des una idea de lo que es el tamaño que tiene la vela, inmensa. Salimos y empezamos a navegar. Ya con, con nuestros GPS, en nuestras cartas náuticas, ya ahí ya estábamos en un lugar. Ya está todo que, bien, ahí estaba ya, todo bien, ya ¿lo disfrutaron bien, el viaje. Ahí estábamos a pleno. Empezamos a navegar, eh, armamos el sistema de guardias. Eh, cuando uno navega así y si estamos en pleno mar, eh, se navega de día y de noche. Entonces eh, se, se arman guardias, eran las guardias de cuatro horas cada pareja y eh, el que estaba de guardia tenía que cocinar para el resto y el otro se iba, comía y se iba a dormir y eh, dormía tres horas y después volvíamos a reponer la guardia. Durante el día eh, prácticamente estábamos todos despiertos, eh, como tiene un salón muy grande con, con vista a tres, casi 360 grados, eh, estábamos sentados de ahí haciendo la guardia, el barco navega solo, una vez que se establecen las velas, el barco va, va navegando solo, en esa zona hay vientos portantes que se llaman alicios, que soplan todos los días, con la misma casi con la misma intensidad del mismo cuadrante, entonces es poner las velas, acomodar las velas y el barco en esa dirección, pasó el viento popa, no en popa, pero sí, el, el, va, va casi, casi importante. Sí. ¿Y cómo nos, fue la entrada a Buenos Aires? No, a... no no veníamos a Buenos Aires. Íbamos, pero... de, íbamos de, de Fortaleza a Trinidad y Tobago, al Caribe. Está íbamos bien, perfecto, allá. pero después volvían a Buenos Aires. ¿Volvieron o no? No, no, no, no, íbamos para allá, <risa> nos íbamos para allá. ¿Y cuándo eh, volvieron en Argentina? ¿Qué, ¿Dónde dejaron el barco? En Trinidad y Tobago, él se quedó con el barco allá en un astillero para hacer este, reparaciones, hacer mantenimiento, hacerlo todo, porque él después seguía navegando por el Caribe. Ah, para... bien, ahora entendí, y vos te volviste después? Yo me volví en avión, sí, con mi caribe. Bien, De ahora avión. entendí. Bueno, De... lindo entrar en el Caribe, ¿no? Eh, tío, toda esa zona ahí con el barco. Parte... Eh. Eh, divertida fue estar navegando con los delfines, eh, disfrutando el día. Cuando el mar, eh, los vientos calmaban, eh, el barco se paraba, nos tirábamos al agua en el medio de la nada. Eh. ¿Y los tiburones? Eh, no sé, vivieron ahí abajo, pero no se ve que no tenían hambre. <risa> a mí me da cosa eso, ¿viste? Yo me tiro y te sigo, más en el Caribe, qué sé yo. Eh, Estábamos. Para que te des una idea, estábamos a 300 millas de la costa, eh, claro. o sea casi, casi 550 kilómetros de la costa. estamos en, en el medio del mar. En la Estaban forma... en el medio de los tiburones. Sí. <risa> <risa> Realmente, <risa> donde fueron a su hábitat. <risa> no andan por ahí los tiburones, los tiburones ah. están más cerca de las costas, cerca de los arrecifes. Suelen andar por ahí, sí, porque se mueven de un lado al otro, pero no, no es un problema tiburones en sí. Eh, el, el tema eh, problemático, por qué estábamos tan lejos de la costa, es por los, por los piratas. Porque donde, ah, de, sí, en la parte de arriba de Brasil, donde termina Brasil, están estos países chiquititos, las Guayanas, y, y ahí hay mucha piratería. Y en parte de Brasil también hay piratería. ¿Y atacan a los barcos? Sí, sí, sí. Mira, no sabía que en esta, en esta época, ¿no?, que esto sucedía. Sí, sí, hay partes también en, en el Índico, hay en zonas que los buques cargueros son atacados y secuestrados. Eh, entonces, eh, hace un año y medio, eh, en Brasil, eh, salió de de Kiriápolis, un, un hombre que navegaba solo y apareció el barco como al mes y el hombre no estaba más y el barco esto también. me vas a contar en otro programa la piratería del nuevo sí. ¿eh? sí. siglo vamos a hablar, que me parece un tema interesante que, que los piratas no es que existieron el año pasado sino que, que está, así que vamos los piratas ¿qué te parece? sí, sí por supuesto, sí <risa> ¿Lo dejamos pendiente para la próxima? Lo dejamos pendiente para la próxima, sí, con gusto. Bueno, me encantó, me encantó esta historia, había quedado pendiente y estaba bueno para toda la gente que te haya podido escuchar, ¿no? Y ver, un aprendizaje, ¿no? Él nos deja como moraleja, nunca compres un barco y te, <risa> y te eches al, al mar, a la mar, ¿no? <risa> sí, hay que tener hay Tan que tener igual. un poco antes. <risa> un poco antes. Bueno, Edu, te mando un abrazo grande y hasta el próximo miércoles, no el otro, en Viento en Popa. Perfecto, gracias. Con piratas. Muy buenas tardes y buena navegación. Gracias, chao, no. chao. Así pasó Eduardo Rojo en la tarde de del magazine. Quédate conmigo, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde. Ya venimos.